Ya viste, es un día en Facebook. Corre, corre. Oh, que lo matan, lo han matado, lo han matado. Lo han matado, chaval. No creo que se vea bien. ¡Adri! No sé si se vea bien, eh. Adri, asomate y dispara. Adri, pa pasa por aquí, anda. Sí, no, cago en tu puede. puta madre. Ey, llegué. Hola aquí, eh, <risa> <risa> eh, hey, que estoy aquí. <risa> Mira, mira, se van a cagar. <risa> si no tienes balas. Si no balas, si si no... se caga. Me el efecto metralleta, Adelie. sea. <risa> Joder. En, en casquilla la bala. Tiene, va, varios sistemas, uno para tirar una bala y luego otro metralleta. ¿o? No, pero... No, es en casquilla está, la bala. Rápido, ¿no? Parece que... Yo no, yo no juego entre bueno. ¿No en más? Epico. ¿Te queda muy bien Bueno, aquí tenemos al jugador de paintball. ¿Qué? Y bueno, adiós. ¿Qué tal? ¿Soy Jorge? no me ¿Soy Adri? ¿Soy Adri? ¿Y yo? Soy Daniel. ¿Nuestras armas? Yo pongo Estoy cagando pinball. Ya. Estoy aquí. Estoy aquí. Ya. Yeah. Oh ¿Estoy aquí? Oh God, oh God. ¿Esto? Es un muelle.